Y mire, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, amenazó nuevamente, ahora... Mire lo que dijo Occidente, asegurando que no es broma, cuando dice que su país empleará todos los medios a su disposición para proteger su territorio, haciendo una referencia velada a su capacidad nuclear. Putin ya había advertido antes a sus rivales y criticó a las naciones de la OTAN por suministrar armas a Ucrania. Precisamente eh, después de esto... Llamó la atención sobre las declaraciones de algunos representantes de alto nivel de los principales estados de la OTAN sobre la posibilidad de emplear estas armas nucleares de destrucción masiva contra Rusia. Asimismo, el jefe del Kremlin amenazó diciendo, aquellos que intentan chantajearnos con armas nucleares deben saber que la rosa de los vientos también puede girar en su dirección. Pues es una decisión, una reacción y una amenaza bastante contundente en medio de este conflicto y para hablar sobre el tema le agradecemos a la académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Talia Iscan, que nos haya tomado la comunicación. Muy buenas tardes, bienvenida a Milenio Televisión. Buenas tardes, Dani, ¿cómo estás? Pues preocupada, ¿cómo entender realmente estas amenazas que hace Vladimir Putin? La verdad es que la situación sí está complicado porque una movilización de los reservistas sí es un es una manera de intensificar la guerra. Entonces, incluso, entonces Putin ya dejó muy claro de que es una guerra, es un enfrentamiento entre, entre el bloque occidental y Rusia, no directamente Ucrania. Entonces, eh, el escenario es, es bastante grave. Hay que tomar en consideración también qué tan real sería la, la amenaza nuclear Aquí en este caso yo diría que respecto a lo de la amenaza nuclear todavía no tenemos este un hecho mostrado y eso tampoco sería conveniente para Rusia, pero la cuestión de que estén invitando toda la gente parcial, es decir, parcialmente que casi toda la gente esté participando en esta guerra, sí va a intensificar la guerra. Y aquí estamos hablando de una cantidad de 300 eh, mil reservistas. Cabe destacar que según los informes esto es nada más un por ciento de la cantidad de todos los reservistas que Rusia tiene. Entonces, desde un inicio Putin había dejado claro de que no estaban poniendo todo el esfuerzo en esa guerra, pero creo que ahorita, posterior a las fallas de los diálogos de paz, eh, Rusia va a tomar medidas ofensivas más agresivas. Entonces, aquí la respuesta del parte occidental también tiene que ser muy cautelosa para, para salvaguardar las vidas antes que nada. Exactamente, pero Talia, ¿eso podría resultar contraproducente para Rusia? ¿Se podría entender que es ya una medida un tanto desesperada ante el fracaso, si así se puede mencionar, de esta invasión en primera instancia? Creo que es complicado ver una invasión como un fracaso, porque... Si no fuera un fracaso, entonces, ¿qué esperábamos? ¿Este un masacre real en toda Ucrania o simplemente que hubieran tomado las ciudades? De todos modos, estamos hablando de un escenario bélico. Eh, yo creo que aquí, pues, eh, lo, la gran pérdida va a ser. Por parte ucraniana, porque es una guerra de imbalance. Entonces, más vidas van a perder los, eh, van a perder los ejércitos ucranianos en este caso, porque hasta el momento se confirmó Rusia tercera vez desde el inicio de la operación militar confirmó de que hasta la fecha habían perdido aproximadamente seis mil soldados. Esto no es una cantidad drástica comparado a toda la capacidad militar que tienen, pero por otro lado está el reto de las posibles recesiones económicas, posibles sanciones que van a recibir por parte de la comunidad internacional. Entonces, entonces reitero, en esta guerra no van a haber perdedores ni ganadores en dado caso, pero hay que verlo desde la perspectiva de seguridad humana, cómo vamos a recuperar la infraestructura destruida en Ucrania, qué van a pasar con tantos muertos y cómo vamos a manejar la posible crisis migratoria que va a surgir a partir de la intensificación de esa guerra. Exactamente como tú lo has mencionado, Talia, de hecho ya ha habido muchas pérdidas eh, tanto en Rusia como en Ucrania principalmente, ya veremos... ¿Qué reacciones va a provocar precisamente esta amenaza, afectaciones económicas, políticas? Y tú bien lo mencionabas, otro problema que sería la migración en este momento, incluso en Rusia, pues aún y con precios exorbitantes en cuanto a vuelos, pues los ciudadanos también están viendo la manera de huir del territorio. Talia Escanta, agradecemos su tiempo para Milenio Televisión sobre este tema. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias.